Eh, yo quería explicaros un poco el tema de cómo hacer videojuegos y no morir en el intento porque es un poco lo que llevo haciendo desde que empecé y ahora lo veréis un... Pero antes quería preguntaros, ¿cuántos de aquí, porque acabéis ya este año, cuando salgáis queréis hacer juegos en otra empresa? ¿Y cuántos de aquí queréis hacer vuestros propios juegos? ¿Vale? Esto va un poco más para los segundos, pero bueno, a los primeros también os puedo surgir os cuento un poco mi vida, eh, yo llevo escribiendo en videojuegos desde el 99 eh, estaba yo en la universidad, aquí en informática de sistemas en, en la Politécnica de Valencia eh, luego pues empecé a trabajar en videojuegos, el primer juego en el que trabajé es este de aquí que es Codename Silver, de una empresa de Laval Dursault, un pueblo de Castellón que se llama Nerlaska la empresa sigue en pie, lo cual es sorprendente, pero, pero así es eh, cuando yo estaba aquí ya trabajando en Digital Legends eh, salió la noticia de que aparecía la, la Federación Europea de Desarrolladores de Videojuegos y vi que había eh, entidades de todos los países, menos España, Portugal e Italia. Entonces eh, yo me acerqué a, a Xavier Carrillo, que entonces era el, el, bueno, sigue siendo el jefe de Digital Legends, y le dije, eh, Xavier, ¿qué pasa? Que no hay ninguna asociación española, no hacéis nada aquí y tal. Que me dijo, Ay, es que mira... Eh, Está complicado el tema por Fire Studios, por no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues cuando ya me fui de Digital Legends, cuando ya no estaba yo allí, pues eh, monté la primera asociación española y luego ya no han habido otras. ¿vale? La primera fue Doid y ahora pues están Dev, AEBI y un montón más. ¿vale? Y luego, pues llevo dando clases de videojuegos desde 2008. Sigo dando clases creo en la Universidad de Cataluña, que es donde empecé, y pues voy por dos sitios. Si alguien quiere comunicarse conmigo, mi consejo es que uséis Twitter, porque es bastante activo y es como muy abierto, muy fácil. Y con 140 caracteres, pues va tirando. Entonces, yo os quería... ¿Cuántos de aquí habéis hecho juegos para Game Jams? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Ganasteis? ¿Qué ganasteis? ¿Senin? ¿Senin Pau? ¿Dónde? ¿De la pescada o de...? Muy bien, muy bien. Entonces bien, la experiencia os gustó, visteis realizados. Vale. Empezar a hacer juegos es un poco tan fácil como esto, ¿vale? Eh, tenéis mi semana libre, os ponéis con Unity, Game Maker, Andrea, lo que vosotros queráis, y pues a los juegos yo hice uno, por ejemplo. Yo soy padre, no tengo tiempo libre nunca, o esto sea, es así. Eh, siempre hay un niño encima mío que dice, papá, quiero jugar no contigo. Eh, pero hubo un fin de semana que vi yo ahí un poco de hueco, era la Dale y me cuadraban los, los requisitos y me puse a hacer un juego Con lo cual es muy fácil hacer un juego Ahora viene el problema, ¿no? Y es para qué hacemos ese juego Entonces, eh, si alguien hace un juego para ganar dinero, tiene que aprender a sobrevivir ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una cosa... ¿Cuántos de aquí sabéis cómo funciona el tema de autónomos, empresas, etcétera, etcétera? ¿Alguien ha sido autónomo alguna vez aquí? Gracias, David. Aquí el caballo del fondo también. Es, es una cosa que no se nos explica, pero es como debería ser como, eh, muy importante a la hora de, de nuestro aprendizaje humano eh, a, a este, en esta zona del mundo. ¿no? Porque cuando tú empiezas a ser eh, autónomo, tú empiezas a pagar cosas. ¿vale? Tú empiezas a pagar al mes. Ahora hay una tarifa reducida para los jóvenes, pero le da igual, sigues pagando al mes. Eh, cuando llega el trimestre, pues pagas el trimestral. Cuando llega, bueno, pues, haces el trimestral del IVA, del IRPF. Cuando llega a final de año, pues haces todo el del año, etcétera, etcétera. Entonces, en, hasta que tú no empiezas a cobrar, no tiene sentido que montes una empresa. ¿Vale? Ni una empresa, ni un autónomo, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque si no vas a estar pagando los potitos. ¿Vale? Entonces, este es el primer consejo que yo os puedo dar. Si vosotros queréis hacer juegos para Game Jam y si no cobrar en ello, perfecto. Pero en el momento en que vosotros queréis cobrar, pues tendréis que hacer algún mecanismo legal para ello, y entonces es cuando ya montáis un autónomo, una SL o eh, lo que sea. Si ya tenéis una ambición ¿no? eh, más grande, en plan de, pues vamos a, ya somos ya tenemos varios juegos y, y queremos hacer un equipo y, y nos queremos ver las caras cada día, entonces queremos tener un local. Stop, ¿vale? Por, por lo mismo, en el momento en que vosotros tenéis un, un alquiler de un local, pues tenéis que ir pagando más cosas al mes. ¿Por qué tenéis que tener un local? Por ejemplo, para que os manden un kit de desarrollo Ahora hay entidades que a lo mejor lo permiten de una manera más fácil Pero una empresa como Microsoft, Sony, Nintendo No se va a fiar de mandaros un kit a un autónomo a casa ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque luego a saber que hacéis autónomo en casa con un kit de desarrollo En cambio, si es contra una SL que tiene un local eh, oficial, pues se mucho más Entonces, para eso es, para, por ejemplo, lo que tenéis que tener un local eh, Lo mismo con los sueldos eh, cuando, cuando sois, es vuestra empresa, ¿vale? Vosotros podéis elegir la manera en la cual os pagáis a vosotros mismos. Entonces, en el momento, por ejemplo, imaginaos que estáis eh, teniendo otros trabajos o tenéis otras maneras de ser, y entonces pues hacéis un juego y mientras hacéis el juego eh, a lo mejor no tenéis beneficio. Entonces, una vez ya tenéis el beneficio del juego, pues a lo mejor os da para, bueno, imaginaos, ¿vale? Luego os hablaré de Sugar Kit, pero Sugar Kit pues nos dio como 6.000 euros, ¿vale? Entonces pues conseguir euros nos da para, pues nada, entre 4, 1.250, eh, ha estado bien, ¿no? O 1.500, 1.500 ha estado bien. Eh, pues nada, un viaje a Japón, de vuelta, una cosa así, ¿no? ¿no? No da para un sueldo. De hecho, da para un sueldo un mes. Entonces, eh, si tú haces esto contra la empresa, la empresa se va a quedar sin dinero enseguida. Con lo cual, es bueno que esto ya lo hagáis cuando ya tenga un cierto sentido. Hay que tener unas competencias en el equipo Aquí eh, tenéis la suerte de estar haciendo un máster En el que creo que se os ha formado más o menos en todo Pero ahora, gente, ¿cuántos de aquí sois más de arte? Levantad la mano vale. ¿Cuántos de aquí sois más técnicos? ¿Cuántos de aquí sois de producción? ¿Y de diseño? Vale. Pues aquí no me habéis levantado la mano en todo Entonces, estas son las cuatro patas básicas ¿no? de hacer videojuegos Con lo cual, un equipo compensado es un poco como el fútbol, ¿no? Eh, no tiene mucho sentido que todos sean porteros. ¿vale? Pues aquí es lo mismo. Es, es bueno que, que las cuatro patas estén cogidas y así, pues, puede ser que entre dos personas pues, se apañen, pero lo normal es que sean cuatro. Y luego, eh, los objetivos del equipo tienen que ser comunes, ¿vale? No puede ser que uno quiera hacer un juego indie super alternativo que va de cómo cambiar el universo y otro que quiera es eh, ganar más dinero que nadie, ¿vale? Porque entonces. La cosa se, se va a caer al final por un, por un No hace falta que todos piensen lo mismo Pero que haya un mínimo común múltiplo ¿no? de, de objetivos Entonces, os pongo aquí algún ejemplo ¿no? Para que por si acaso la industria la industria por ejemplo, es un señor italiano Que es profesor de diseño de juegos En Naomi, o sea, de Milán creo que es, O de, de por ahí de Italia, ¿no? Entonces él lo que hace con sus juegos es eh, Denunciar cosas ¿vale? Denuncia lo que considera que está mal a mí, por ejemplo, el juego que más me gusta, no está aquí no en nuestra transparencia, es... Eh... Uy, espérate, que me ha ido bastante a decirlo. Pero bueno, va de, del día a día del ser humano, everyday Descent Dream. ¿Vale? Every Dream es un juego, no sé si lo conocéis, es gratuito, es en Flash. Pues va del de, día a día de la monotonía de cómo el ser humano se enfrenta jugando, o sea, lo aconsejo. ¿Vale? Por si acaso. Y bueno para vuestra salud. Entonces, pues este señor, por ejemplo, no quiere ganar dinero. ¿Por qué? Porque él ya gana dinero como profesor en la universidad, ¿vale? Entonces, pues lo que le interesa es que la gente salga formada, se tengan espíritu crítico, etcétera. ¿Os suenan estos juegos? ¿Alguien sabe decirme quién es el desarrollador? A ha cambiado un poco el discurso, y lo sé de primera mano He trabajado en un par de juegos de estos eh, en, Pero antes, él lo que quería hacer con sus juegos era defender como una manera de hacer juegos que había en los 80-90 ¿Vale? Eran como juegos anárquicos, ¿vale? como que querían luchar contra el sistema Al final se ha hecho un poco al sistema, porque a fin de cuentas también tiene sus ventajas Y, y ha hecho sus juegos comerciales, pero al principio la única manera que había de pagar a loco malito era en ferias Comprándole los juegos físicamente o haciendo donaciones. ¿vale? Él ya, de nuevo, trabaja en algo, tiene un trabajo de diseño en una empresa de, de publicidad, entonces no le interesaba ganar dinero o no tenía un objetivo de ganar dinero, de hecho sigue sí, sin interesar. De esta manera, saliendo en Xbox One, PlayStation 4, PC, etc., eh, pues llega a más público y la, y la gente la verdad que lo agradece. Lo creo empezó en 2008 2010 a hacer juegos y tiene una base de fans muy alta. ¿Vale? a nivel mundial y la gente pues, quiere, quiere pagarle o sea, esto es así de simple han salido Super Hydra y Cures Castilla o Maldita Castilla X hace poco y mucha gente lee los comentarios en Steam y es, a mí lo juego, a lo mejor ni me lo juego porque ya lo jugué el, la versión gratuita antes pero yo quería pagarle a Rocumarito y esto es una manera fácil de pagar ¿Vale? de hecho, pues, ha salido la versión física de Maldita Castilla no está aquí en la transparencia y vendió 3.000 copias en 3 horas eh, versión de Playstation 4 Sí que este pues tenía otro objetivo ¿Suena esta cara? <risa> ¿Cuál es el objetivo de Phil a la hora de hacer videojuegos? O demostrar que tiene razón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se tiró cuatro años haciendo el FED ¿Por qué? Porque era lo que él creía que era correcto Evidentemente, si, le, si encima gana mucho dinero con ello, perfecto Pero, por ejemplo, canceló FED2 porque o se todo el mundo, ¿no? O sea, fue en plan... Entonces, esto no es un objetivo comercial clásico No es en plan, quiero hacer más dinero eh, con Fed2, sino que, pues mira, el mundo no merece Fed2, pero pues el y fuera, fuera. ¿Vale? ¿Conocéis esta empresa? Sí. Eh. Pues sí. Ahora mismo también se me ha ido el nombre de la empresa. Es una empresa eh, eh, checa y su objetivo es demostrar que Unity es un motor. Eh, válido para cualquier cosa. ¿vale? Tienen un acuerdo con Unity, entonces ellos les pasan el motor ya de Madfinger, vale, La empresa llama Madfinger. Madfinger. Eh, Tienen eh, el motor de Unity desde, o sea, en plan eh, código fuente, y entonces ellos se ponen a trabajar antes que nadie sobre Unity. lo cual sacan un mayor rendimiento y demuestran, sirve como para muestra de, de que el juego funciona. Aparte, pues les da dinero, porque por ejemplo el The Trigger pues es un juego free to play, pero de esta manera un juego de, de pago. Y han ido uno tras otro, siguen haciendo juegos y siempre hacen lo mismo, siempre intentan tirar contra eh, lo que mejor puede hacer Unity en móviles, sobre todo. Vale, entonces, pues eso, un poco consejos que os puedo dar: que gastéis poco, que tengáis ahorros. Eh, Fuentes alternativas de dinero, pues eso, os he comentado que Furanito pues, era profesor, que anito era hace diseño industrial o hace eh, diseño otro pues, pues Yo, por ejemplo, he escrito un montón de artículos desde 2013 que llevo cobrando por escribir artículos Pues eso también te va dando un dinero eh, Es muy importante no perder el tiempo Cuando me refiero a no perder el tiempo, eh, me refiero a que no por ejemplo reinventéis la rueda ¿Vale? Hay motores... ¿Cuántos aquí? os gusta hacer vuestros propios motores no eh, podría no ser caso no sé si es ni el primero ni el último pues eh, si hacéis un motor pues estáis haciendo un motor entonces haciendo un juego entonces pues esto hace que a lo mejor luego tiras y lo que estás haciendo funciona mejor en Unity las primeras de tiempo esto bueno ahora luego veremos eh, lugares y espacios pero los aliados son una cosa muy importante vale Decime un juego Indie que conozcáis reciente Rhyme por ejemplo, habéis dicho por ahí Bueno, de luego ya definiremos de... Lo que es Indie, si queréis Pero, <risa> pero ¿por qué conocéis En Español ¿Qué más, qué más? ¿Cómo se dio a conocer Ah, Por Playstation ¿Vale? Entonces, ¿quién era el aliado? Playstation, no es lo mismo que Rein. Pongan en su canal de Youtube y haga un anuncio De, pues, por ejemplo, ¿cuántos conocéis? The Invisible Hours ¿Vale? Es el último juego de tequila ¿Vale? Creo que salió hace dos días. Pero publica ellos, pero claro, de... Lo publican ellos. Claro, no lo publican ellos. Ahora, Ryan bueno, lo publica Greybox y no me acuerdo cómo es Grey Six Sixfoot. Six pero, pero vamos, que por así decirlo, ellos se han tomado la voz cantante. Con Ryan al principio era Sony, con lo cual, pues Sony tiene una alta voz que pone un juego en L3 y es otra cosa. O en la Gamescom no es tanta cosa, pero también está bastante bien. Entonces es bueno eso, poder andar a hombros de gigantes. Eh, Caphead, por ejemplo, que es. Yo creo que es el último gran éxito de India, ha vendido un millón de copias en, en muy poco tiempo. Eh, si no hubiera sido por Microsoft, pues sería muy bonito, muy conocido, pero, pero no se lo matéis. ¿vale? Bueno, esto de no reinventar la rueda va un poco en la misma línea de, de no perder el tiempo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿sabéis lo que es esto? Sería un poco pequeño, pero podéis hacer una idea. Una feria, ¿cuál? No. No. No. Último, último intento, va. Es de fuera. ¿Es una cinja? De fuera. De fuera. Pax. ¿vale? Peñarca de Expo. Creo que es el año 2013, no hay mucho caso. Vale. Eh, las ferias son una entidad muy importante para darse a conocer para salir de aquí, para que el juego eh, funcione De hecho, eh, pongo la PAX en concreto como ilustración porque pasa una cosa muy curiosa y es que la gente va con ganas... van 60.000 personas, no a tanta gente ni siquiera como al... Perdón, ni al Barcelona Games World, ¿vale? que Barcelona Games World van <risa> y personas Pero esas 60.000 personas van con ganas de tirarse el dinero a la cara ¿Vale? No es que sean ricos, pero es su manera de funcionar Entonces, claro, es muy bueno ir a la PAX no solo porque te van a tirar dinero en la cara, sino porque es como gente muy con muchas ganas de, de hacer cosas, de conocer gente Os puedo hacer un dibujillo Aquí es que no se ve, porque solamente veis gente y tal Pero bueno, aquí por ejemplo veis un stand de Mega64 y aquí uno de Watch Dogs ¿Vale? Entonces, un poco como funciona la PAX, o al menos cuando he ido Tiene como un círculo indie ¿Vale? Todo esto es indies Hay un poco de merchandising por aquí Merchandising todo era indie y luego adentro había como cuatro círculos, que aquí veis uno de Watch Dogs, ¿vale? Y, y estos eran de grandes, ¿no? Pues uno sería mejor Microsoft, otro sería Sony, otro era Riot, creo que era, y otro era Ubisoft, ¿vale? Entonces, la gente cuando entra, que entraban por aquí, pues lo primero que hacía era pegarse un pateo por todo lo indie. Y luego ya pues se metían a ver a los cuatro grandes. Y entonces pues ahí estaba King estaban los de Caster Crusher, estaban los que sean grandes, ¿no? De, de los indies más pequeñas también, y, y la gente va con muchas ganas de probar tu juego, de, de darte tu, su opinión y si por ejemplo pues estás vendiendo camisetas, cartuchos, eh, casetes, cintas, discos, whatever porque todo esto es gratis, no, no lo digo de manera, de manera casual, eh, pues la gente lo compra, o sea tienen ganas de... porque es una edición limitada a lo mejor del PAX. Eh, el año que yo fui pues tuve el fine por ejemplo vendía un disquete. ¿Habéis visto un disquete en vuestro Venía sí. <risa> un disquete de, cinco, de tres y medio, perdón y, y dentro había un juego que solamente estaba en ese disquete que luego ya pues evidentemente alguien lo puso en internet y se podía bajar y había un código ahí de Steam donde pues te podías bajar sus juegos o el, o el juego del disquete pues ponerlo y a lo mejor esto valía 30 pavos ¿vale? pues la gente lo agotó, o sea que se agotó en plan 10 minutos, 20 minutos no lo vayas a, a pensar con lo cual pues esto es, es una experiencia muy interesante por todos los motivos con los, los, los, los que os he dado ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer ¿no? para, para darse a conocer? Uno de los momentos más importantes es cuando se anuncia el juego ¿Vale? eh, ¿Cuánto habéis hecho juego comercial? ¿Lo habéis puesto a la venta? ¿Y qué tal? ¿Cómo han ido las ventas? ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Entonces vamos, vamos panfa, pañabro. ha ido muy bien, a ¿Qué ha sido el móvil? Sí, Bueno, vale. el de y No, no, el Soy sí, so sí, el sí, mismo. Sí. ¿vale? Eh, claro, móvil es un poco distinto. De hecho, eso, ahora si me da tiempo, eh, David avísame por favor, porque luego entra en lo personal y ahí hablaremos de su barquito un poco más. Pero el móvil ha cambiado mucho. Cuando yo empecé, por ejemplo, pues había pocos juegos al día y ahora hay como mil al día. De juegos de móviles en, en Steam ya se empieza a saturar un poco el tema Y ya hay como, no sé si son entre 30 y 80 al día En cambio en consolas aún es un terreno relativamente espacioso Y suele haber como 5 al día ahora Una cosa así o menos Dependiendo de la consola Entonces, eh, una de las cosas que se puede hacer os sea, acordáis que os he dicho lo de, lo de hablar Lo de tener ir a los hombros de gigantes no eh, Es salir con una de las máquinas si vuestro juego sale con una de las máquinas no es lo mismo que si salís. Pues eso, ponéis el vídeo en vuestro canal de YouTube, en vuestro blog, en vuestro Twitter y, y vuestros colegas le dan retweet. Vale, luego otra cosa es en un evento grande. ¿vale? El E3 yo creo que es a día de hoy el momento en el cual todos los ojos del videojuego están mirando a Jeff Ferry, especialmente los occidentales. Personalmente no soy fan del E3. ¿Habéis sido aquí? ¿Habéis ido? ¿Además? A mí, por ejemplo, no me gusta, ¿vale? No me gusta Los Ángeles y el E3 no me suele gustar. Pero sí que es cierto que es para anunciar cosas es lo mejor, lo que pasa es que, claro, pues, no es lo mismo si anuncia Sony que si anuncio yo cuando estaba en el mercado de y va allí en plan de guau, ¿Qué tal? Eh... Y luego una exclusiva. ¿Qué es una exclusiva? ¿Os acordáis? Antes habéis hablado de Rhyme. Eh, ¿Os acordáis que medio empezó a hablar de Rhyme este año? <coughs> No, este, este año. El primero que empezó a tener material exclusivo. En enero. Ign. ¿vale? Ign es el mayor medio del mundo. Antes de ayer compraron Humberbanter, ¿vale? Realmente creo que Ign deriva de Fox. Pero bueno, eh, es el medio más grande del mundo. Tiene un canal de YouTube súper eh, poblado. Tienen Twitter que no sé si tiene 6 millones de seguidores, de millones de seguidores. Yo así desde que yo empecé en la universidad ¿vale? Ya en la universidad existía IGN Entonces, ¿qué pasa? Que si eh, tú ofreces el mismo material a todo el mundo eh, Lo normal es que, bueno, pues... Que nadie tiene ventaja sobre nadie Porque pues, todo el mundo lo puede poner a la vez En cambio, si tú convences a los de IGN en plan de Oye, pues IGN, poder, o vosotros vais a tener este material en exclusiva y, y podéis hablar de mi juego Pues es posible, si les gusta, que, que tengáis más opciones Entonces... En base a esto, ¿cuántos os suena el juego que está aquí puesto? Sí. Metroidvania, ¿vale? Me voy a poner el video. Un poco las niñas del video. Son todos, tío. Son y son todos. Sí, sí, sí. No, este ya ha salido. El año pasado. Viendo vuestros comentarios ya veo que os ha llevado un poquito la atención Vale, y llevamos 30 segundos Muy bien Es un juego de Duel Fine De Adult Swim Que son dos grandes entidades Que se anunció en una Playstation Experience Y que pues eh, más o menos hizo un poco todo esto no Porque sale con una de las grandes máquinas Que fue Sony en un gran evento Que fue el Playstation Experience No hubo exclusiva pero Pues el juego fue un fracaso ¿Sabéis por qué? Es complicado, eh, de explicar esto no, no puedo ponerlo ¿Cuántos de aquí vivíais en los 70? Que es la, la parte que está aquí ¿Vale? La gente no tiene un apego especialmente grande entre los jóvenes a los 70 Yo viví un mes y medio en los 70 No podemos considerar mucho esto eh, Y aparte, este juego pues, salió en verano ¿vale? En verano puede haber grandes éxitos como No Man's Sky o Pokémon GO Pero no es lo normal y encima, pues si estás ahí viendo a la vez que un evento como ser el E3 o la Gamescom, pues la gente está pendiente de otras cosas, ¿no? De comprarse un juego. Pues un poco lo que le pasó a este juego, ¿vale? Apenita, porque la verdad es que está bien, me cuesta bien. No lo digo yo, vais a Metacritic y lo quieres. ¿Vale? Eh, luego hay que mantener el hype, ¿vale? Una vez ya se ha anunciado el juego, no hay que quedarse ahí solo, sino que hay que hacer que, el, que, el, que la llama no se. Sé, no se sé, apague Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, pues vamos a los eventos que considero más interesantes No todo el mundo tiene que ir a los mismos eventos ¿Vale? Por ejemplo, David tiene un juego free to play bueno, Free to play no de pago, pero es multijugador eh, Entonces, ¿qué le interesa? Pues a lo mejor los eventos donde haya eSports ¿vale? En plan Hack o cosas así eh, Otro pues a lo mejor tiene un juego de móvil Como habéis dicho aquí, pues entonces pues a lo mejor una Pocket Gamer Expo o algo así Y otro a lo mejor pues, tiene un juego de consola Pues le interesa más el 3 o es más japonés, pues se toque Show Conseguimos avances, porque los avances son los que va haciendo que la gente, pues oye, eh, nosotros por ejemplo, yo escribo en Vandal ahora. Curiosamente en Vandal, eh, pues ha habido tres avances de Sonic Forces, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente te pide hablar de Sonic Forces y porque vas consiguiendo más información a lo mejor en la Gamescom, luego en el E3, luego no sé qué. Entonces vas consiguiendo eso, vas haciendo cada vez más, más material. Mandar notas de prensa está bien, hay que conocer luego lo proponen en otras transparencia Que una persona que escribe en algún medio relativamente importante pues, puede recibir entre 50 y 100 notas de prensa al día Así que una nota de prensa así tirada al vacío no sirve para nada Pero si tú, por ejemplo, pues haces un juego interesante, vas a eventos, conoces al medio, etcétera, etcétera Luego mandas una nota de prensa y te van a mirar de otra manera, no van a decir, ostras es qué guay, este, este juego me... Lo conozco, me ha gustado A ver qué cuentan esta notas de prensa, ¿no? Y entonces a lo mejor te hacen noticia eh, Tienen que hacer, los medios grandes suelen hacer también en torno a 50 noticias al día Con lo cual, esas noticias pueden venir de muchas fuentes Y una es las notas de prensa Los foros es una manera de publicidad gratuita que tenemos los desarrolladores Luego os pondré varios ejemplos Con lo cual, no hace falta llegar al extremo de Jonathan Blow cuando sacó el Brave Que estaba obsesionado y buscaba todo yo cada vez que saco un juego suelo buscarlo durante varios días en Twitter Al menos, porque es una herramienta de búsqueda bastante buena Pero no hace falta tampoco pasarse en esto Y luego ya, si alguien tiene dinero, pues ponga anuncios eh, Lo que hacen, por ejemplo, los, los grandes eh, los grandes editoriales a día de hoy Suele ser poner juegos, ¿no? anuncios en Youtube, pagar a Youtubers... Etc. Vale, luego ya viene sacar el juego vale en el monto de sacar el juego es también un momento muy importante se suele estimar, que no es verdad, ¿eh? pero es como una media, que la mitad de las ventas de un juego vienen del primer mes ¿vale? Luego esto ha cambiado mucho por el tema de ofertas y tal Pero claro, el primer, según cómo te ha ido el primer mes puedes hacerte la idea de qué tal te va a ir después Entonces, lo primero es que las plataformas, Steam no, ¿vale? las plataformas eh, Xbox, Sony, Nintendo suelen hacer cosas Suelen tener su mecanismo para hacer cosas entonces tú puedes hablar con los que te, tienen los encargados de esas plataformas para decirles Oye, eh, ¿qué podemos hacer? Tal y cual, ¿no? Eh, hay que conseguir análisis, mandando códigos, eh, conociendo a, los de, a, los, a los, de las, los de los medios para que, que puedan conocer tus juego antes y tal. Eh, cuando tú sacas el juego, no lo sacas y ya está, sino que pues luego vas hablando con los, los usuarios, ¿no? Porque la gente suele hacer comentarios en las redes sociales y oye, pues este juego me gusta mucho por esto me gusta gustado poco por esto, pues tú puedes hablar y, y la verdad es que eh, incrementas ¿no? El, la, la exhibición de tu juego esto de coordinar una recepción importante ¿sabéis lo que es un embargo? vale la fecha de embargo es un es uno de los eh, mecanismos que tenemos los desarrolladores en este caso los que sacamos los juegos con nuestra cuenta eh, para que nuestro juego eh, tenga cierta importancia entonces Tú por ejemplo mandas un juego El 10 de un mes Y dices que el embargo es el 18 Y sale a lo mejor el 25 Según lo confiado que tú estés Esto es positivo o no vale No sé si habréis visto que por ejemplo Alien Missolish creo que era ¿vale? Era un juego que parece que se le va a pegar Entonces eh, Sega lo que hizo fue El embargo fue el día de antes o el mismo día Con lo cual no había crítica Hasta que salía el juego O el eh, ¿Cómo era? El Mafia 3, ¿vale? El Mafia 3, pues se ve que cuando salió tenía un montón de fallos y entonces Tech Tour no estaba confiados y dijeron, bueno, pues vamos a ver si la gente por el nombre se lo compra o el hype. Eh, y entonces, pues, pusieron el embargo muy pronto. En cambio, Nintendo, que suele estar confiados en sus juegos porque los han pulido, los han llevado a ferias, ya saben que bueno, el Super Mario Odyssey va a vender lo que tú quieras ahora, pues, ¿qué hacen? Pues ya están probando el juego ahora mismo, los sale el 28 de octubre, ¿no? hoy está. 27 veintisiete a... Hoy estamos a 18, quedan 10 días ¿vale? En la prensa, pues a lo mejor empezar a escribir Pues a mitad camino, dentro de 5 días ¿vale? no, no lo sé, ¿eh? no es un dato que no sepa. Yo sé que están ahora mismo probándolo la gente Y que el, el 27-28 sale De hecho ya han empezado a ver reviews Ya hay reviews en Japón Ha salido la de Famitsu, ha salido la de, la de la Edge Con lo cual ya saben que eso Va a funcionar bien Con lo cual ya van confiados y dejan espacio Entonces pues va poco a poco el botín. Y luego seleccionar correctamente la fecha de lanzamiento Aquí es por lo que os he puesto Titans, of Titans ¿vale? ¿Alguien conoce Funk of Titans? ¿Cuántos habéis sido alumnos de Daniel Cambi? Todos ¿Cuántos habéis sido alumnos de Daniel Castellanos? Todos. Y de Rafael González Todos Adiós bueno, Funk of Titans es una mierda no? ¿vale? No lo digo yo, lo dice Metacritic ¿vale? Realmente a mí me parece un juego de seis, ¿vale? Para que nos entendamos Siendo muy sinceros y muy tal eh, Me parece un juego de 6 pero Metacritic te dice que tienes un 4,3. ¿vale? Esto, como el buen estudiantes que sois, sabéis que es un suspenso. ¿vale? Pero es el juego que más rentable ha salido a Crowd ¿Por qué? Porque salió en enero de 2015 en Xbox One. En esa fecha, si tú eras crítico de videojuegos, tenías dos opciones: hablar de Funk of Tetans o hablar de qué tal ha ido el año anterior, qué va a salir este año, no sé qué... No había más, no había ningún juego más. Fue una cosa maravillosa. Con lo cual, pues vendimos 7.000 copias. vale Esto es más de lo que han hecho juegos mucho mejores que el nuestro. Incluso, no os voy a decir... Blues and por ejemplo, vendió mucho más, pero fue también un juego mucho más. Entonces, eh, eso fue un poco casual. Realmente sí que yo llevo diciéndolo... De, de hecho, no lo digo yo, lo dice Microsoft. ¿vale? En salir antes de mayo es conveniente, ¿por qué? Porque después de mayo viene el E3, la Gamescom y el batallón de artillería, ¿vale? Porque a partir de septiembre pues vienen los FIFA, los NBA, el Call of Duty, el Destiny, Uf, es horrible, ¿vale? Eh, por ejemplo, el Blues Bullet salió entre, tuvieron un detalle Microsoft, salió tarde por un montón de motivos y, y salía entre Metal Gear Solid y Mad Max. ¿Vale? El detalle bueno por parte de Microsoft es que como nos parte de la culpa era suya, pues nos pusieron la misma publicidad que a Metal Gear Solid, que más Max, pero está muy bien. Pero pero vamos, que es que, pues eso, tú llegas y tienes, no sé, cuántos gastáis vosotros al mes en videojuegos. Pongamos que yo me gasto 60 euros al mes, lo bueno es que, ¿vale? Pero pongamos que me gasto 60, que en mi caso va según el mes. Pues llegas con 60 euros, ves a Metal Gear Solid 5, que a mí me lo han dado ahora en el Plus, por lo cual yo no... lo Momento. Pero bueno, llegas tú en W, vas a meter el Metal Gear Solid 5 y dices, Pues a este, ¿vale? por lo cual ya no te quedan los 5 de Blues and Bullets, tenéis un desgraciado. Pero bueno, es lo que hay. Entonces hay que seleccionar bien la, la fecha de lanzamiento. ¿Vale? Eh, y luego hay un montón de mecanismos a día de hoy para que las ventas sigan funcionando, o sea, el juego que ya has sacado. Siga funcionando, ¿vale? Hay casos que a lo mejor a mí hasta me duelen, porque tienes ganas de ver un nuevo juego de ese desarrollador y lo que hace es ir sacando otra tras otra, pero bueno, es lo que es. Entonces, lo primero y más normal son las rebajas. ¿Cuántos de aquí compréis un juego de salida así, plan, plan Mario Mario sí. Yo de hecho soy muy sequero, ¿eh? Así que no, no me... pero tengo ganas de eh... ¿Y cuántos de aquí os esperáis a las rebajas? <risa> Yo de hecho ya directamente a bundles y a plus y a cosas de estas Rebajas pues sí, porque regalo juegos oh, y cosas de estas Pero normalmente pues, no esperamos a rebajas ¿Qué pasa? Que todo el mundo lo que hace es poner tu juego en wishlist Y ya cuando ven que está el precio que ellos consideran correcto, pues entonces lo ponen. Bueno, me parece muy lícito Luego, las actualizaciones Cuando hablo de actualizaciones me refiero también a DLCs ¿Vale? Yo creo que no he hecho... bueno, los angulos tenía dlc que era episodios Aparte de eso no he hecho ningún juego con DLCs de pago. Pero sí que es cierto que es algo que los editores suelen buscar, ¿vale? En plan de que el juego no muera nada más salir, sino que vaya teniendo su vidilla. Eh, una cosa mucho más clave son los nuevos territorios, mucho más fácil de ver. Tú sacas el juego y tú, según la plataforma, puedes eh, decidir que el juego salga, por ejemplo, solo en Europa y Estados Unidos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sé chino, no sé coreano, no sé japonés y otros idiomas de por aquí entonces, pues cuando el juego ya tenía tenido una recepción aquí, pues tú dices, bueno, pues ahora lo saco en Japón, porque ya he recuperado lo suficiente como para traducir el juego a japonés, he eh, convencido a alguien allí para que me haga un poco de promoción, etcétera, etcétera. Con lo cual, tú cuando sacas el juego, pues ganas más dinero. Lo mismo con las plataformas. Ahora todo el mundo está sacando juegos en. Suiz. Muy bien. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay pocos. Y porque es una nueva oportunidad. El mismo juego que a lo mejor te ha funcionado en en otras plataformas pues dices bueno lo saco ahora en switch y hay un público un poco distinto porque es un público que a lo mejor pues no podía jugar en casa y quiere jugar fuera o lo que sea ¿Vale? Skyrim por ejemplo yo de hecho el Skyrim lo tengo en PC muerto de asco desde que salió porque tengo una vida y poder no puedo meterme ahí a matar el jugador o dragones eh, y luego pues nuevas oportunidades ¿alguien ha comprado un juego límite de run? ¿En serio? Bueno, pues os abre una puerta nueva, maravillosa. Eh, si queréis visitar limitedrun.com y veréis que hacen, sacan juegos como dos a la semana, más o menos. Entonces suelen ser los viernes a las 4 de la tarde, creo que es a las 4 de la tarde, pero no hay mucho caso. Y duran un minuto, dos minutos. ¿Vale? Es una cosa maravillosa. Sacan a lo mejor tiradas de 3.000, 6.000 unidades y podéis verlo en directo si queréis. Va poniendo ahí el porcentaje que que queda, y pues, al minuto ya queda un 50%, y a minuto y medio queda un 10%, que es casi residual la gente que estaba acabando de pagar, y al final ya desaparece. Yo me quedo sin una vez sin un juego, y casi me quedé sin otro, porque son un juego, a lo mejor en el físico, juegos tan conocidos como Agua Kitty que suena muy bien. ¿vale? Si a alguien le gusta la notas está bastante bien. Pues, eh, pues ese juego, que pues, salió en Xbox, en PlayStation 4, en PC, en Xbox Live Indie Games en su tiempo, en PlayStation Minis eh, Pues cuando salió en, en Limited Run, yo creía que bueno, este juego no ha vendido una mierda en ninguna de estas versiones Pues aquí tampoco, pues no eh, Al minuto, pues ya se habían ido la mitad y, y poco más y, y me quedo sin el... Entonces, es una oportunidad que os viene bien a los desarrolladores hay que hacer juegos buenos, eso sí. ¿eh? Ah, si el juego no es bueno, pues en principio nadie va a querer comprarlo. Pero si en vuestro juego veis que después de haber ido a eventos la gente le gusta, etcétera, etcétera, pues es un buen sitio para meter. Eso sí, no pues es PlayStation. ¿Sabéis por qué es PlayStation? A ver, no voy a poder decir todo porque me están grabando, pero, pero lo podéis decir vosotros. A ver, ¿se habéis dado cuenta de que los juegos en Switch suelen ser un poco más caros que los juegos de Sony? Xbox, eh, ¿vale? Entonces, el otro es, si este es caro, el otro es. Muy bien. Eh, y, ¿habéis visto que Sovel Night, por ejemplo, no ha salido en Xbox One físico? ¿Vale? ¿Esto sabéis por qué es? Creo que lo han dicho, así que no. ¿Por ¿por qué manera, el precio? No. ¿La, la de de... ¿No? Pues porque la tirada es muy grande. ¿vale? La tirada mínima obligatoria es muy grande. Claro, pues, pues si la tirada mínima obligatoria de Xbox One es muy grande, esta es, puede ser más. Perfecto. <risas> pues ya sabéis por qué. ¿Vale? <ríe> <risa> vale. Eh, bueno, esto es lo que os he dicho un poco antes. Que. Eso. Cada persona de prensa comercial, Metacritic, OpenCritic, whatever, eh, suele recibir entre 50 y 5 correos al día, recibidos a videojuegos, con lo cual, bueno, pues es una cosa que tienes ahí y que de vez en cuando pues le dices, ostras, sale un nuevo fantasy Zone? ¿qué tienes? Es que ¿Vale? Pero de normal, pues es una cosa que tienes como residual. Entonces, es mejor que haya una relación a largo plazo, porque si de repente tú le atacas a un, a un tío de prensa que no conoces de nadie, pues te va a la echas. ¿Eh? ¿Tú qué haces? En cambio, si ya es alguien conocido, pues por ejemplo... ¿Os suena el juego Gunpoint? Gunpoint, sí Sí, ¿vale? Muy bien, ¿vale? ¿Os suena tanto el hit signature? Vale, es el siguiente, de Tom Francis, ¿vale? Tom Francis es este desarrollador que antes era un tío que escribía en PC Gamer. Entonces, ¿qué pasa? Que ya conoce a sus compañeros de prensa Por lo cual, cuando ya hace un juego siguiente pues los de prensa pues mismamente ya le apoyan. Dicen, hombre, si este lo conozco y el juego está bien en cambio, pues a otra gente pues otra suerte no la tiene, por lo cual es un poco más complicado. ¿Qué pasa? Que si vosotros no podéis ir a ferias, porque son caras o por lo que sea, eh, pues ¿qué, qué opción tenéis? Usar pues, las redes sociales, ¿vale? Por ejemplo, Twitter es muy abierto, entonces podéis hacer los colegas de alguien por Twitter. No es fácil, sobre todo con extranjeros, pero pues es una opción. Si no, pues eso, conocerlos en persona. Y luego una cosa importante es no presionarles. Aquí os puedo contar una anécdota personal. Eh, con Sugar Kid, por ejemplo, Sugar Kid, hicimos una buena campaña, creo yo, de medios, ¿vale? Pero hubo un medio muy grande que era TouchArcade que se me resistía Entonces, eh, Touch Arcade era el medio más importante de iPhone en su momento y era un juego de iPhone. Joder, si no podía meter yo ahí, pues era un poco fracaso. Entonces, pues, le di mucho la burga a una de las personas que había en el staff de, de Touch Arcade. Cuando le di mucha la burga, era un juego en 3 mails, pero se sintió muy presionado. Y, y entrar al final me dijo, ahí, don Bittub. ¿no? Eh, o sea, no me empujes tanto casualmente esta persona luego acaba siendo PR con lo cual es como jeje je, el mundo ahora da la vuelta pero, pero eso, no hay que presionarlos hay que ser más... más sobre, ¿vale? No, conocer un poco los límites vale, otras alternativas que tenemos ¿os suena esto? está aquí puesto, pero a lo mejor no lo veis. ¿vale? Tick Souls. ¿lo conocéis? ¿Vale? Tick Souls es el foro, bueno, en este caso es la parte de blogs, es el foro de desarrolladores, yo creo que más conocido que hay a día de hoy en Occidente. ¿vale? Entonces, mucha gente, pues, para empezar a presentar el juego, lo que hace es lo pone en Tick Souls y empieza a contar aquí, como el desarrollo, aquí, por ejemplo, veis el porcentaje del juego que está realizado pues cuántas visitas ha tenido cuántos replays etcétera eh, a mí me gusta bastante y aparte los juegos que hay suelen ser buenos es decir desde un punto de vista de jugador también me gusta y lo hago yo como eh, yo tengo una columna indie de, en Bandal cada semana y tengo que conocer juegos indie nuevos eh, pero también lo hacen las editoras vale revolver eh, eleven bits whatever pues casi cada día cuando cogen el té de la mañana o el café de la mañana lo primero que hacen es mirar el tick shows y ver qué cosas nuevas han salido por lo cual es una manera, por un lado, de darse a conocer para desarrolladores para público y también para editores es gratis, está bien, es bonito, vamos a mejores personas ¿Vale? ¿Esto os suena? Reddit, ¿Vale? ¿Os suena este caso de ejemplo? ¿No? suena para zapsados? Sí, sí, sí, ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo, lo que hizo David eh, León en su momento? Lo puso este juego aquí, en, en, en Reddit, lo supo mover bastante bien, y esto hizo que tuviera cierto no la palabra eh, bastante ruido. Y, y entonces, pues al final, eh, la gente de y de Kotaku, de, de Polygon, etcétera vio aquí que había un juego haciendo mucho ruido y empezaron a no hablar de él. ¿vale? Es una manera de llamar la atención. Siempre por pues lo mismo, Reddit es, es, es abierto. Os aconsejo que, como Reddit está enfocado hacia Estados Unidos, eh, lo hagáis por la tarde, ¿vale? Porque por la tarde es su mañana y si lo hacéis por vuestra mañana, no hay nadie. Entonces es mejor hacerlo, hacerlo a ciertas horas, saber en qué espacio lo hacéis, etcétera, etcétera, pero bueno, y, y no hacerlo una vez, sino estar ahí en la, en la rueda de la <risa> esto os suena. A mí no me gusta tanto, pero bueno, lo pongo como una opción. Es IndieDB. ¿Vale? ¿Por qué no me gusta tanto? Porque así como Tick Souls suelen estar los mejores juegos, Dev viene realmente de ModDB, entonces eran al principio gente que hacía mods y al final dijeron, bueno, pues vamos a abrir una pata una de, de juegos indies y bueno así tenemos todo, todo cubierto, y se ve que hay, hay menos cuidado. ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, es una opción que tenéis, de para, para manera gratuita, poder hacer promoción, tienen un concurso anual sobre los mejores juegos, Eso. Esto ya es más difícil que os suene. Es Gamespress, ¿vale? Gamespress es un espacio que hay de. Eh, hay una versión gratuita y una versión de pago. La versión gratuita, tú mandas el correo a alguien de Gamespress que está por ahí y ellos hacen lo que quieran con vuestra nota de prensa. El caso es que la ponen en un sitio, luego sale, suele salir en más otra también y, bueno, no tenéis control sobre ella. O sea, vosotros les la nota de prensa y si han querido cambiar el título lo cambian, si han querido desordenar la nota de prensa la desordenan, lo que sea. Si pagáis, ya podéis como tener espacio a un, un lugar donde, donde podéis poner la nota de prensa a vuestro gusto Pero yo no conozco a nadie que pague Alguien habla, <risa> sí, sí, sí, ¿vale? Bueno, esto es un montón de medios eh, De hecho, puedo que esté desautorizado eh, Que son útiles Si no sale joystick, está podido Vale, ya no está joystick Que os recomiendo, pero bueno, podría haber un montón otro Porque realmente ahora hay pacientes medios y tal Pues sí que os aconsejo como que busquéis los cinco más grandes de cada idioma eh, los top o sea, el, el, como los cinco idiomas que hay en Europa el japonés eh, y alguno más el, el chino por ejemplo es muy complicado porque China no tiene libertad de prensa así como así entonces, aunque hay mucha gente que juega juegos en China pues eh, es difícil y en Corea por ejemplo hay mucha gente que juega juegos pero son de un tipo de entonces es complicado bueno, volviendo al tema de los eventos, eh, hay un mínimo que yo considero que es anual, que es el E3, la games, convierto game show, pero el problema es que eso es lo que hace todo el mundo. Con lo cual, es, ir a los tres, pues puede salir, yo por ejemplo soy un tío muy, muy barato, y a lo mejor con, entre 3.000 y 5.000 euros me he cubierto el mundo. Pero una empresa que va con gente, que va con eh, dos personas, es conveniente ir dos personas por, por evento, eh, que el hotel esté bien, que no te vayas a, a aburrir demasiado en el vuelo, Porque luego, pues eso son 18 horas, a lo mejor, por pues, vuelo tal. y tal Y entonces puede salirte la cosa bastante más cara En mi caso, como un tío baratillo, no es no problema Pero bueno, pues el E3, ya os he dicho un poco cosas La BIMF, como es la más barata, es la más grande y es la europea eh, Mucha gente va, pero no acaba de conseguir relevancia Es una cosa curiosa, porque es la que más gente va de, de público Pero es como que no, no tiene brillo y el Token Show, pues, os interesa hacia. si no os interesa hacia, pues, eh, Entonces, yo lo que sí que os aconsejo es que no hagáis solamente esto, o, o que si veis que vuestro juego no va por este camino, que no os enfoquéis aquí, y que busquéis opciones distintas. Por ejemplo, eh, hay eventos que son mucho más pequeños, más orientados a Indies, y que están muy bien llevados, muy, con mucho cariño, ¿no? Yo recomiendo dos, puede que haya otro en Croacia, pero aún no he ido, que son el Kyoto Bitsumi y el Busan Indie Connect. ¿Sabéis quién es este señor de aquí? ¿Vale? El presidente de Sony, ¿vale? De Sony Worldwide Entertainment. Este señor, pillarlo en un E3, David, ¿tú lo conoces? ¿Y qué tal? ¿Cómo suele estar en un E3, por ejemplo? Pues un poco, o sea, hay momentos en los que pasea tranquilamente y nadie le molesta. Normalmente hay como un... Y como un, un montón de gente alrededor, yo por ejemplo, tuve la suerte de conocerlo, le mandé luego para una Gamescom y, y me la la secretaria y me dijo, eh, el señor Yosida sí, está muy ocupado los días, como para hacerte caso. Pero, eh, a las 8 de la mañana, yo estaba en Kioto montando el ordenador, los ambules, un juego de Microsoft, por cierto, un juego que en ese momento solamente se había anunciado para Microsoft, y entonces levanta la mirada y veo a este señor leyendo el móvil. Y tengo una amiga que es fan de este señor, y dije, pues voy a hacerme un selfie con este buen hombre. Y hice lo malo. Entonces me acerco a él. Yo soy tengo Caneteca, foto, Twitter. Oh, yes. Entonces, pues el, hacemos el selfie. Y, y entonces, pues llega el momento de educación japonesa de compartir ¿no? las tarjetas. Entonces, ve mi tarjeta. Esto lo quería poner también después. Cosa importante. Tarjetas chulas. ¿Vale? Esto es culpa de Dani Candil y un acierto increíble. Chulas. ¿Vale? Esto es algo que me acompañará por Ever and eh, pues ve la tarjeta, una tarjeta troquelado, Monica tal, dice, oh, nice car, are you in the Europa? Yes. Eh, <risa> Do you have your game here? Oh, yes. Can I take the look Of course. Claro que no vamos para allá. Y luego oh, dice, oh, nice game. Can I make a tweet to promote your game? <risa> <risa> Señor Diosita, usted tiene 200.000 seguidores. Dice, por favor, vamos allá. Total, que si buscáis en en Google, Suello, Sita, Usan estará Twitter, pues veréis eh, el, el tweet que hizo este señor, lo hizo él, no fui yo, no tuve nada que ver ¿verdad? fue cosa suya. Entonces pone ese tipo de esta fotico y lo puso. Eh, claro, pues esto luego se pues, es retuit, tal y cual, y es promoción, está muy bien. Esto fue un detallito muy niño. ¿Conocéis al señor Daniel Sánchez Crespo? Ah, ese es el de UPF. El... El... Bueno, sí, pues entonces en eh... sí, es el Opref. El director del máster. Sí, el director del máster de los vale. entonces, eh... pues a este señor, en su momento, trabajó con Yoshida. Y entonces yo le comenté, ostras, ¿cómo es mejor Yoshida este, eh, que tal y me dice, dice, no, no, pero tú no lo has podido conocer, lo has tenido que conocer a, un, a su community manager o alguna cosa así. yo, no, no, no, si se si hizo una foto ahí conmigo, en en el Kyoto Bitsumi, que no, que no, que sería Community Manager, que han engañado, que no sé qué, yo, hombre, que vi cómo daba el botón, <risa> que tal. Es muy complicado que estas cosas pasen, pero pueden pasar mucho más en un evento como estos, que en un evento mucho más grande, ¿vale? El Busan IP Connect, por ejemplo, que es en Busan, que es la segunda ciudad más importante de Corea del Sur, pues al principio pues, era un evento casi para amigos, pero ya el segundo año ya echaban un ojo ahí el responsable de Microsoft, el responsable de Sony. El tercer año ya pues se lo han montado más en grande. Así que son, ahora por ejemplo el de Croacia que se ha hecho, Croacia, Dubrovnik. Una industria que hay en Dubrovnik de videojuegos. Loquísima, ¿eh? ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que están en el Mediterráneo, que están cómodos, que a la gente le gusta estar así como un poco más descompojados, ¿no? Pues eh, al principio pues lo montarían para la industria local de Croacia y alrededores. Y ahora pues ya va bastante gente. Eh, un poco lo que os he dicho antes, ¿no? Eh, tener en cuenta también los eventos que sean de vuestro estilo. Si, por ejemplo, hacéis un juego de móvil, pues tenéis el Mobile el Forum. Si hacéis una cosa indie y está aquí en Francia el Indicate, pues vais al Si, por ejemplo, queréis dar servicios, no queréis hacer solamente juegos por vuestra cuenta, sino dar servicios, hay un evento en Canadá que se llama el XDS. Y luego, pues, por ejemplo, el Nordic Festival eh, no es muy grande, es un poco caro, pero... Eh, como que la media de gente que va es bastante interesante Con lo cual, a lo mejor, pagar la entrada es útil Porque así pues, vas a conocer gente que luego te puede ayudar de, de alguna manera Vale, bueno, un listo también de eventos ¿Has levantado la mano? Bueno, quería saber es que te parece el no, una buena pregunta Eh, <risa> cámara A ver... El Game es que es mutante Vale, el Game lab, yo lo conocí... El año 2006 cuando era en una universidad en Oviedo, Gijón, por ahí ¿vale? luego dieron el salto a Gijón y ya hicieron evento propio y luego vinieron a Barcelona y ya en plan debe de estar la mayor feria de videojuegos de España ¿vale? y duró creo que una o dos, eh, eh, así, de esa manera duró una, dos, uno o dos certames y estuvo bien, de hecho, eh, Kit, el primer negocio que hicimos fue gracias a la Game Lab en el año 2012 porque como éramos los únicos que enseñamos un juego allí, pues venía gente de Wikipedia, de empresas japonesas o de lo que sea y hacíamos negocios. Todo bien. Pero eh, luego se acababa como cerrando y convirtiendo en eh, un evento de charlas con unos ponentes del carajo. O sea, los ponentes que vienen al GameLab son buenísimos, pero para enseñar el juego a nuestros colegas, pues yo por ejemplo aquí hacía ya lo de las, los encuentros mensuales en el GPCN. Entonces, pues el Gamelab, bueno, a lo mejor iba un poco para ver otra vez a los colegas Pero lo mejor son las charlas Y luego el Gamelab es que tiene como varias patas Entonces el Gamelab conocido es el de aquí de Barcelona Pero tienen en el Madrid Games Experience Tienen una zona también de charlas que se llama Gamelab Y entonces pues ahí ya no te específico, Porque también es mutante En Montevideo también han hecho, en Tokio y en otros Te Ya respondí la pregunta Vale, eh, por ejemplo, el, el Nordic Game Festival es mucho más pequeño que el Gimla, ¿vale? En plan, una cuarta parte. Y mucho más caro. Bueno, aquí cuánta gente ha ido y ha dicho, ¡oh, 100 pavos por una entrada para ver a Gojima, ¿vale? Pues aquí a lo mejor son 400, ¿vale? Pero eh, si por 400 conoces a 3 cuatro 4 personas que luego te van a echar un cable de alguna manera, joder. En cambio, aquí en Gimla, bueno, David y yo a lo mejor nos echamos un cable, pero... No vale de no. La amistad está muy bien Pero eh, ya os digo yo Que no necesito la para eh, Vale, temas de financiación Si algún día queréis hacer juegos Y queréis que lo financien Y aquí yo creo que voy a enlazar un poco con Con mi vida ¿Cuánto queda? 20 minutos Vale, vamos allá ¿Cómo funcionó? ¿Ha de esto? ¿Lo sabéis un poco o no? Pues me ha contado Dani. Bueno, Si queréis me explicáis lo que sabéis y así os os actualizo. Os, os pongo cosas. Vale. No, no, si puedo puede ser real. Luego está ya. O sea, no que Pero, a ver. A Clado se empieza. ¿Sabéis el nombre con el que empezó Clado y el juego con el que empezó Monsters? No, ¿Y sabéis cómo se llamaba el equipo desarrollador? <risa> <ríe> ¿Vale? Esto tiene un sentido. Yo no he estado ahí, por cierto. Eh, este equipo era del máster de la UPF ¿vale? entonces el máster de la UPF no sí. tiene por qué ser nada comercial es un proyecto que o haces en el máster para sacarte sí. la carrera o sacarte el máster en este caso entonces, este equipo resulta que era experto en hacer una cosa tan poco común como eh, ir haciendo el juego por abajo, por abajo, por abajo que no parecía nada, que no parecía nada, que no, nada que, no nada que todo el mundo está diciendo, esta gente no hace nada, esta gente no hace nada esta gente no hace nada y de repente, cuando ya han acabado de montar todas las piezas, ostras es guapo bueno". Entonces, hasta ese momento eran los losers porque eran los últimos y de repente le dan la sorpresa. Esto es muy europeo, esta manera de pensar es muy europea, ¿vale? Muy incluso os diría yo británica. En plan de el, el que está ahí oculto y de repente te da la sorpresita. En cambio en Estados Unidos, que es el mercado principal de videojuegos, sobre todo en estos casos, eh, son muy de avasallar, ¿vale? De tú eres el ganador, tienes que ser siempre el que da la cara, el que el que sonríe, el, el capitán del equipo de fútbol americano, ¿vale? Entonces, ir con Luz team, te miraba la tarjeta y te dicen, ¿A dónde voy yo a hacer negocios con esta gente? ¿Vale? O sea, en qué cabeza cabeza. Por lo cual, esto fue una de las primeras cosas que se tuvo que cambiar Entonces, ¿qué buscamos? ¿Cómo se llama la empresa? Ah, claro. ¿Y qué, qué, qué os suena? ¿Qué os transmite pues es video, esto? ¿eh? Que es ¿Eh? Que no, no hay mucha Que hay gente... Sí, es un, es un gran, ¿Vale? Que son divertidos O diferentes Habéis dicho poderosos Dani es poderoso Eh, grande vale Bueno, podría ser más cosas Monsters, ¿vale? Es el monster que mucha gente, ha crowd, una multitud Y... ¿Os habéis dado cuenta el detalle del A? ¿Vale? No es crowd of monsters Es a crowd monsters entonces, ¿Por qué? Porque luego hay un montón de veces que hay una lista alfabética y pues nada, primera. Va bueno, a la primera, no, va antes de un número. Con lo cual, pues a lo mejor five Fans que se pusieron que se crearon después, pues. Pues aún se quedaron por delante. ¿Vale? Es importante, a la hora de crear el nombre no es súper importante, pero es importante. Un detallito eh, Luego The de Last Dance. The Last Dance es un nombre maldito. En general, cada vez que hay una obra con el nombre de Las Dance, se la ha pegado. Sea un libro, sea una película, sea lo que sea. Entonces, pues nada, aparte ya existía. Y encima, la OPF tiene un acuerdo extraño de estos, en los cuales, pues si tú eres alumno del máster, no sé si aún existe. Pues como que se queda a la mitad los derechos, por lo cual no se puede usar de Las Dance. Entonces, pues buscamos algo que tuviera que ver dicho encima. ¿Habéis visto el vídeo de Las Dance? Sí. ¿Cómo se llama el protagonista principal? Bueno, la... John McLean. ¿Vale? ¿Sabéis de dónde viene John McLean? La jungla cristal ¿Vale? Bruce Willis, etc. No podéis ni poner a John McClane eh, Originalmente, en el, la primera demo que hubo de Bruce Bullets Se llamaba Liam Patton ¿Sabéis por qué? ¿No, ¿No tenéis un profesor? o ¿No conocéis a Liam Patton? Mola sí, sí, sí. Bueno, mogollón ese nombre, Liam Patton ¿Vale? Pues, pero luego al final se decidió usar a Elion Ness Porque es un personaje histórico con lo cual que no tiene derechos de autor Ni nada, nada Y bueno, pues eso eh, Y luego Buscamos una expresión Que empezase por una letra cercana Y que nos retransmitiese O nos llevase a, a lo que estamos buscando no Que entonces pues cruzambuletes ¿sí? Cine negro Algo de violencia Algo de música ¿Vale? Eh, pero esto es mucho después Entonces empezó con The Last Dance y Luzerteen Y entonces se fueron a eh, la GDC en San Francisco en el año 2010 Porque habían quedado finalistas, bueno finalistas, mención de honor En una casa que se llama IGF, ¿vale? Los Independent Game Festival, en la parte de estudiantes Entonces fueron allí, enseñaron el juego, buscaron 300.000 pavos para acabarlo Bueno, creo que ahí no buscaban ni el dinero, pero era una, una cantidad que estaba por ahí puesta y bueno, pues ahí más o menos yo me uní Porque tuve una discusión sobre arte y videojuegos con muy Interesante Ya conocía a Rafa de antes, pero Pero me uní yo Y entonces, al año siguiente hicimos una versión eh, Que lo debo tener yo en mi canal de Youtube Pero bueno, es un blanco y negro, era motor propio Acordáis lo que os he dicho motor propio eh, Era motor propio, Rafa se pegó un falizón ahí con, con el motor, claro que quedaban cosas chulas Pero bueno, y lo fuimos a mover buscamos los 200, 300 mil pavos Y la gente nos miraba el... Y nos decía, ostras, está guapo, pero no habéis hecho nada sí, vale, bueno, a lo mejor habéis hecho cosas, porque estos trabajan en Digital Legends o, bueno, Dani había trabajado en Digital Legends Castecreo también, por ahí, tal pero como equipo no habéis hecho nada, con lo cual tenéis que demostrarme un poco antes qué hacemos, ¿no? Entonces no sé si han contado alguna vez la historia de, de dónde viene su Subarquiz pues resulta que estos señores se cogieron un coche en Chicago y se fueron a San Francisco, ¿vale? que es como el área, de las, el, no, la, Especies, ¿vale? entonces cuando estaban por el desierto de nevada les cayó una tromba de agua y van ahí con un montón de agua por todos lados y creían que se iban a morir de agua entonces eh, cuando estaban en el proceso de brainstorming de, de ver de qué hacemos un juego pues les vino hasta la cabeza creo que lo vino a la y, y entonces dijo pues un juego en el cual te mueres por exceso de agua que se muere por un exceso de agua la azucarilla entonces, pues, de ahí viene esto. Eh, entonces, Squarkit, la verdad es que era una buena idea para hacer un juego en tres meses, sacarlo y que sea lo que dios quiera, porque ya has hecho algo. Problema, y aquí tengo un poco de culpa. Eh, estaba guapo el Squarkit, estaba guapo el original. Era un juego de estos rollo free ninja, ¿se acordáis de free ninja, vale, de que es infinito y tal y cual. Pero dije, ¿por qué no hacemos niveles? Vale, así para para la gente que no solamente quiere jugar porque sí, sino que quiere pasarse algo. ¿Por qué no hacemos niveles? Caster se en unos niveles súper chulos se lo, Y empezamos a hacer testeo Y nos dimos cuenta que nadie los entendía Con lo cual, de tres meses Empezamos a hacer el juego Nos acabamos llevando como un año y medio ¿vale? Si hacemos cálculo De cuánto deberíamos habernos gastado Nosotros mismos Si hubiéramos hecho lo, todo esto que os he dicho antes Hubiera sido 100.000 pavos El juego quedó muy bien Tiene un 7,1 creo en Metacritic eh, Fue número 2 en España Vendió 6.000 ¿Vale? Ahora, vender 6.000 pockets en un juego de móvil está bien Entonces, eh, no era suficiente como para, para... Si nos hubiéramos tenido que ganar 100.000 pagos y ganamos 6.000 y poco Pues os dais cuenta que el balanceo no está, no está bien eh, Ahí ya habíamos empezado a hablar del tema de hacer Bulls and Bullets eh, ¿Os han contado el sistema de cómo, cómo buscamos la financiación? Por eso estoy esto. Pues, Blues and Bullets lo que hicimos fue una demo, ¿vale? Una demo en 3-4 semanas, que era para la Gamescom y para, para un evento que había de Oculus, como una Game Jam de Oculus, ¿vale? Y, y entonces, el juego la verdad es que quedaba muy llamativo, quedaba muy bonito, era pues eso, blanco y negro, vas buscando pistas y tal. Y Entonces lo llevamos a la Gamescom y a la gente le gustó mucho, se lo enseñamos a Microsoft, ¡hombre, sí, tal! Aquí tienes que ir de desarrollo. Eh, se si nos enseñó a Sony, esto es que guapo, a ver si podemos hacer algo. Y entonces, pues, oye, ¿cuánto va a costar esto? Entonces, pues, esos 200.000 o 300.000 que os había dicho al principio, fue pues, una cosa mucho de madre, porque empezamos a mirar que fuera episódico, que fuera eh, con captura de, de animación, más en menos, de he hecho hacia aquí. Al final. Eh, la verdad es que o era mucho más presupuesto, a la voz era la de, de Witcher, el músico era Damián, que es un músico muy bueno, tal. Y entonces pues, eh, buscamos, en, buscamos varias maneras de encontrar inversores y encontramos a unos señores que eran Inverredi. ¿vale? Entonces, estos señores de Inverredi lo que hacían era como una. Creo que era más con la OTF, eh, Hacían como una ronda en la que se presentaba proyectos y ellos ya decidían qué hacer con ellos. Entonces, en esa ronda pues, nos curramos muchísimo la presentación. Muchísimo, quiere decir, un mes entero preparándola, repasándola otra vez y volviendo a, a, a, a explicar Yo, por ejemplo, se lo explicaba a gente que no tenía ni idea de videojuegos y era un poco frustrante al principio, pero luego que viene muy bien porque decías, claro, porque es que este juego lo pones y lo vendes en el mercado digital en Xbox Live Arcade y tal? pues se vende ¿Y qué es el Xbox Live Arcade? ¿Y cómo sale el dinero de ahí? ¿Y cómo metes el dinero? ¿Y cómo, no sé ¿Y cómo lo consigues? Claro, al principio a nosotros no es muy lógico, ¿no? Pues tú compras a en Steam, gastaros, ¿Y ¿cuántos de aquí tenéis en Steam? Así me hubiera sido más fácil decir cuánto no tenés ¿Vale? Eh, en cambio, pues la gente normal de la calle Con cierta edad, que es la que invierte dineros aquí Pues no tienes ti Entonces, pues, el, les tienes que llevar el, el mensaje a su idioma Entonces, nosotros hicimos la presentación en InverReady Y, digámoslo así, fuimos los que mejor, No porque lo diga yo, sino porque lo, lo decían ellos ¿no? Los del videojuego, han bueno, sí, los que más Luego hablamos Luego hablamos Y estaban interesados en invertir e hicimos una cosa que se llamaba Equity crowdfunding ¿A cuánto os suena esta expresión? Crowdfunding. <risa> equity quiere decir que se quedan parte de la empresa. ¿Vale? Entonces, alguien que ponía 3.000 euros, quedaba creo que era un 0,3% de la empresa. ¿Vale? 0,03%. 0,03%. Con lo cual, pues nada, como tienes un 100% de la empresa. En lo que tenemos nosotros los socios admitidos, pues podemos sacar aquí una, una cantidad de dinero. Eh, pues ya teníamos dos maneras de financiar. Pues Inverrevi puso un dinero, creo que eran 250.000. El crowdfunding creo que fueron otros 200. Y la Caixa, con Caixa Capital Risk puso 150. Bueno, en total eran 450. así que tiene que hacer algo bueno. 150. 150. 150, 250. Eh, o también eran 150. Bueno, igual. 450, 550. Por ahí andaremos. Pues era un dinero y ya teníamos para empezar. podemos eh, coger un, pues, un equipo más apañado de lo que teníamos, que al principio pues éramos cuatro, pasamos a ser veinte, pillamos un local, eh, si necesitamos kits de PlayStation 4, por ejemplo, ya no hacía falta que nos lo dieran, sino que podemos comprarlos, etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues empezamos a hacer el juego, y la verdad es que eh, la, o sea, el, el juego fue bien. El problema es. Bueno, de aquí luego hubo más añadidos, hubo una NISA, Hubo una ISA, hubo un préstamo del ISEC, Instituto de Empresas Culturales y hubo otra serie de cosas Entonces, pues ahí íbamos consiguiendo dinero y encima pues las ventas, las ventas de Frank of Titans Pero el problema es que nos pasamos tres pueblos O sea, el, el juego la verdad es que al final hubiera costado dos millones, más o menos Más o menos, ¿vale? Entonces es un juego muy caro Un juego que sería un AAA antes hemos hablado de Ryan, Ryan como juego de indie. Eh, tú no. enseñabas and Bullets, que era un juego que queríamos hacer nosotros, un grupo de, de cuatro eh, desarrolladores de videojuegos de aquí, tal y cual, que no teníamos ningún peso por encima, lo cual no había ningún Sony, ningún Nintendo, ningún Microsoft diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero tú ponías esto al lado de, de cualquier juego en un evento indie, te miraban así, como diciendo tu juego no es indie. ¿Vale? Y a Ryan le pasará lo mismo. O sea, no sé. Yo calculo que 4 millones a la cuesta. Right. Así, minuto arriba, minuto, minuto abajo. Eh, ¿Hicimos alguna otra cosa? Eh, publicamos en En Playstation 4 y Playstation Vita. Mm, ¿Hicimos algún acuerdo con China? Esto estuvo bastante bien. Porque... Es lo que se dicho un poco, ¿no? Antes de, de que busquéis otros mercados. Pues, por China pues, nos llegó una cantidad de dinero. Solo por, por entregar el juego a, a una editora china Y bueno, al final, bueno, aún no hemos acabado de cerrar Pero estamos ahí, a punto de cerrar la eh, ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Un Epic y es un port, básicamente no Hicimos un port, pero es un Epic es motor propio Por lo cual hay que portar el juego a PlayStation 4 de cero Sí, lo hizo Eric no, otro. Lo, hizo, lo hizo Roberto. Roberto solo. Lo hizo Roberto. Eric seguramente haría cosas. Porque Eric era el chico de los ports que teníamos ahí. Pero tengo un mejor. Eh, pero Eric lo que llevaría sobre todo es el tema de los logros, de porque cada, cada consola de estas tiene su proceso. Entonces, yo creo que un Epic, no me acuerdo, ser, a lo mejor lo sacamos en junio de 2016 No me acuerdo bien, ¿eh? porque fue marzo, abril, por ahí. Y a lo mejor ya lo ha hecho desde junio del año pasado. Pero sobre el proceso de meter los logros, basar el testeo de Sony, ver qué pasa con esto, ver qué pasa con el otro, es un camino. Y el juego a lo mejor ya estaba hecho. Sabéis el caso de Semu, ¿no? Semu, el remake famoso. la trinca. Famoso, este lo han visto en Sega, o sea, los lo medios lo han visto. Pero qué pasa que tú, por tener el juego hecho, no quiere decir que ya lo puedas publicar. Sino que luego tienes que hacer los logros, y no sé qué, y bajar el proceso de certificación Y esto es un peñazo Entonces se ve que no les dio tiempo, que salieran 360 Y ya estaba hecho todo, pero pero o casi todo Pero hay que sacarlo y sacarlos pasadito ¿Qué más? Si, si quieres, hacemos ahora la entrevista y luego hacemos preguntas Pues muy bien ¿Vale, vosotros? Sueño. Sí. De a ver, que el caballero que ya le veo ahí como muy. La crónica era de los aproximados 2 millones. Sí. ¿En marketing qué proporción? No, en marketing nos gastamos, creo que fueron 60.000, pero no de los 2 millones, sino de lo que teníamos. Uh -huh. O sea, de millones a lo mejor hubiera sido más. En viajes, por ejemplo, no gastamos 10.000, pero es que fui a un viaje por mes a otro lugar del mundo. O sea, Taipei, Corea, Japón, a China fue Dani. De hecho. Eh, Estados Unidos, o sea, era pum, pum, pum, pum, pum, pum. y eso fueron 10.000 pavos en 12 meses, lo cual ya ves que es mucho, mucho. Gracias. Pues hacemos ahora una pausa y luego preguntas, ¿vale? Sí,